¡Hola una vez más! Hoy estamos aquí para hablar de los géneros periodísticos objetivos, en concreto, de la noticia. Bien. Aquí tenemos una noticia tal y como la podemos encontrar en un periódico digital, que al fin y al cabo ha sido la adaptación que ha encontrado el periódico escrito de toda la vida a los nuevos medios audiovisuales, pero la estructura fundamentalmente se mantiene. Así que lo que vamos a hacer es ir hablando de la noticia parte por parte para ir conociendo cuáles son cada uno de esos componentes. De arriba abajo empezamos por el antetítulo, que presenta o contextualiza un poco la noticia. En la parte superior también podría indicarnos, por ejemplo, la sección del periódico. Bueno, el primero de los elementos fundamentales, el titular. En el titular se destacan, en un máximo de unas 13 palabras, los aspectos más importantes que se quieren resaltar en la noticia. En este caso, que hablan de Algar, un pueblo de la provincia de Cádiz, hasta en el extranjero. El titular también tiene la función de captar la atención, con lo cual no tendrá un resumen completo, sino que te llevará a leer un poco más allá. Si seguimos descendiendo, nos vamos a encontrar con la entradilla. La entradilla es el párrafo inicial de una noticia y debe resumir la información más importante. En este caso, el Ayuntamiento solicita a la Unesco que las charlas al fresco sean declaradas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La propuesta ha saltado a medios como la BBC y The Guardian. En este caso, lo que se quiere destacar es ese salto hacia los medios extranjeros. Bien, si seguimos, pues vamos a ver el soporte audiovisual. Fundamentalmente, en la tradición de la prensa escrita, siempre ha sido una foto. De hecho, bajo ella, en este caso, vemos el pie de foto y la firma del reportero gráfico. En los medios actuales, a través de Internet, pues estas fotografías pueden venir complementadas con vídeos, con audios o con algún tipo de soporte, incluso interactivo, que permita conocer en profundidad la información. Más abajo nos encontramos con la firma y la fecha, el nombre de la periodista que ha realizado la información y cuándo se ha publicado, porque claro, como ya sabemos la noticia es algo que está muy vinculado a la actualidad, con lo cual saber cuándo se publicó es muy importante para saber si estamos hablando de un hecho actual o del pasado. Descendemos hasta el cuerpo de la noticia, aquí donde ya se cuenta todo el resto de la información. ...siempre teniendo en cuenta que la información más importante aparecerá al principio... ...y poco a poco se irán añadiendo detalles que el lector ya decidirá si completa la lectura o no... ...pero en este caso tendrá la posibilidad de, empezando por el principio... ...pues hacerse una idea general de si la información le interesa más o menos y si quiere profundizar en ella. Nos vamos ahora a algunas peculiaridades que encontramos aquí en este texto de un periódico digital y, pero que también forman parte del impacto visual que recibe el lector. En primer lugar, la publicidad, que bueno en este caso pues la he eliminado pero simplemente le he el hueco para que siempre veamos que la publicidad puede jugar un papel importante no solamente en la financiación de los medios de comunicación, es decir, es un medio para obtener recursos económicos, sino que también podemos encontrar patrocinios o podemos encontrar algún tipo de vinculación. Pero de todo esto ya hablaremos cuando hablemos de publicidad. Un elemento muy característico de los medios digitales es la posibilidad de que el propio lector comparta en sus redes sociales la información que acaba de leer, ya sea Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram, etc. Y también vemos la posibilidad de dejar comentarios en la noticia. Es una manera de interactuar con los medios de comunicación. Como último elemento a destacar? Pues enlaces relacionados, en este caso, a las últimas noticias más leídas. ¿Por qué es importante esto en un periódico digital? Pues porque perdemos la noción de la sección, es decir, no sabemos en qué parte del periódico estamos en cada momento. Y de esta manera, pues tratan de guiar nuestra lectura hacia temas que pueden ser de nuestro interés por estar leyendo la noticia que estamos leyendo en ese momento. Bueno, vamos a trabajar específicamente en algunos de los elementos que componen esta noticia. En concreto en la entradilla y en el cuerpo de la noticia. Dejo ahí también arriba el titular porque nos va a ser útil para que tengamos en cuenta de qué estamos hablando en cada momento. Mirad, En la entradilla deberían responderse lo que en periodismo se llaman las 6 W, que son las seis grandes preguntas que tiene que responder. Es decir, ¿qué? el hecho que ha acontecido, ¿quién es el protagonista de ese hecho? ¿Dónde ha sucedido? ¿Cuándo ha sucedido? ¿Por qué? ¿Y cómo? Es cierto que no quedan siempre, siempre las seis respondidas en el primer párrafo, sino que esto puede completarse con el primer párrafo del cuerpo de la noticia. En este caso, pues vemos que la noticia, y por eso dejo el titular arriba, no es que... Eh, ...el Ayuntamiento haya solicitado a la UNESCO las charlas al fresco, sino que la noticia es el salto al extranjero. Con lo cual, el qué ha pasado aquí en este caso es la propuesta que ha saltado a los medios de comunicación como la BBC o The Guardian. Ya es verdad que si profundizamos un poco, pues vemos ese quién, que serían los medios, dónde, el Ayuntamiento, está hablando del Ayuntamiento de Algar, lo vemos en el titular... Cuando, Bueno, pues se entiende que está vinculado a la actualidad encima teníamos antes la fecha de, de la noticia y de esta manera pues podemos completar la información fundamental que nos hará entender la noticia. Básicamente, con que hayamos leído el titular y la entradilla deberíamos tener ya la noción de, de qué va el texto. Pero bueno, el cuerpo de la noticia, como ya decía antes, va profundizando en esos detalles de manera descendente, es decir, los detalles más importantes están al principio y poco a poco se van añadiendo testimonios, detalles secundarios, de manera que podemos entender que una noticia tiene la información ordenada en importancia decreciente. Bueno, y con esto ya tendríamos todo una idea general de en qué consiste el texto de la noticia dentro de los textos periodísticos, informativos u objetivos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Seguimos trabajando.